Las transiciones en los videos le dan muchísimo realce a tu producción multimedia. ¿Dónde la vamos a encontrar? Aquí en el panel de proyecto. Vamos a elegir efectos. Voy a hacer un pequeño zoom para explicarte lo siguiente. Los efectos en Adobe Premiere Pro se dividen en tres partes. La primera que sería los efectos de audio, efectos y transiciones de audio. Segundo, los efectos y transiciones de videos. Y los preestablecidos que los vamos a poner aquí en estas tres carpetitas. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con las transiciones, vamos a abrir la llave, vamos a abrir Disolver. Me gusta trabajar muchísimo el que dice eh, eh, este Cross dissolve. ¿Cómo lo vas a colocar? Simplemente clic y arrastras y lo vas a colocar en medio de los dos clips. Tanto de la imagen o del video, otra vez clic y arrastro o en medio de los dos videos. Así de sencillo funciona esto. Si das un clic sobre el efecto, arriba en el panel control de efectos, te va a salir exactamente la duración del mismo, la puedes alargar o achicar. Puedes centrar esto mismo, eh, este efecto, es decir, que quede eh, la mitad del efecto en el un clip y en el otro clip. O tranquilamente puedes hacerlo como te venga lo mejor y sea más conveniente. Sin embargo, yo lo voy a dejar ahí y vamos a ver cómo vienen a darse estos efectos. Voy a presionar la barra espaciadora de repente tienes ese fundido que lo hace espectacular eso es muy bueno porque prácticamente en todos los clips ya he puesto esta misma eh, disolvencia y te va a quedar súper profesional ahora en la parte izquierda tienes muchísimas más opciones que puedes probar probar y probar a ver cuál es la que te queda mejor